A Jorjito lo conocimos en el parque principal del pueblo. Estaba herido, tenía las orejas rotas, tenía una pata partida. Como se puede ver, tiene rezagos de moquillo posiblemente. Los veterinarios que lo trataron nos decían que él tenía muy poco de vida, que le quedaban dos o tres meses. Ya lleva con nosotros más de un año y ahora es un perro muy feliz. Él corre, salta, juega. Este joven es Ralph. Lo encontramos también en un avanzado estado de desnutrición, lleno de gusanos. Estaba descaderado por la, por la falta de nutrición también. A punta de buena comida y de amor, pues ya mejoró completamente. Se le cuadró la cadera sola. Eh, ahora corre, eh, salta, es alegre. Es un perro que ya confía en la gente. Es un perro feliz, que daña cámaras. La Granja de Pablo fue concebida con el fin de rescatar, rehabilitar, esterilizar y dar en adopción animales en situación de calle, abandono, maltrato, perros y gatos. Decidimos iniciar este proyecto ante la evidente ausencia e insensibilidad por parte del Estado con respecto a este tema. La Fundación tiene 11 años de constituida, estamos en esta región específicamente desde hace año y tres meses. Empezamos con siete perros y siete gatos que trajimos de Bogotá. Ya vamos en 35 perros y 25 gatos que hemos rescatado acá en la región. Nuestra meta principal es que los animales que vivan con nosotros sean felices, no les falte nada, estén bien, ya sea que les llegue un hogar o para pasar el resto de su vida aquí. Bueno, esta es la gatera. Acá tenemos eh, algunos de los gatos de la, de la fundación nos gustaría recibir una ayuda tanto en trabajo como en ideas para poder adecuar esto para los gatos acá tenemos mucho material nativo como son guaduas que se caen entonces toca aprovechar ese material los gatos acá son libres esto está abierto todo el tiempo ellos entran y salen a voluntad acá vienen solo a dormir y a comer en esta casa no se usan jaulas no se encierran los animales y esa es la idea que tenemos que estén muy contentos que vivan bien libres y seguros. Los pasos que seguimos nosotros en esta gran tarea son rescate, rehabilitación, esterilización y adopción. El punto más importante para nosotros es la esterilización, es la que realmente soluciona el problema de fauna callejera, de abandono, de maltrato, de hambre, de tantos animales que nacen todos los días. Estamos hablando de miles de, de animales. Recordemos que solo uno de cada diez animales que nacen termina en un buen hogar, el resto no. Por eso la esterilización es tan importante y acá en la región tratamos de ayudar mucho con ese tema. El municipio no se encarga, las personas muchas veces no tienen los recursos entonces nosotros venimos acá como un apoyo para, para tratar este tema. Bueno, Chica es uno de los casos que hemos atendido de la vereda. Es una perra que estaba obviamente sin esterilizar, eh, tenía el cuerpo lleno de gusanos, de nuches. Eh, muchos parásitos internos, externos, tenía una barriga gigante por eso. Eh, desnutrida, ya tenemos hace unos días, ya la operamos, está en tratamiento para los nuches, es una perrita muy tímida, muy nerviosa, ahí se puede ver, pero pues la idea es sacarla también adelante. Y son casos como estos los que queremos multiplicar. Invitamos a la gente a que esterilice a sus animales, que no saque crías y que nos ayude patrocinando una esterilización para tantos perros de la carretera, de las veredas, que no tienen quien les pague una cirugía y que le puede cambiar la vida. Queremos invitar a todas las personas afectadas a la causa a que den su grano de arena, nos apoyen, puede ser con trabajo en la finca, con los animales, eh, en especie, acá se usa muchas medicinas, comida, es el... Es el gasto más grande de la casa y pueden colaborar de muchísimas maneras. Pónganse en contacto con nosotros eh, si quieren adoptar, si quieren apadrinar una esterilización, apadrinar un animal que esté viviendo con nosotros, porque eso nos da más movilidad para, para poder ayudar a más animales.